Donde no se ve interés No se insiste Ni se ruega Mejor se aleja Y se deja de tanta tontería Sinceramente No estamos para andar con personas Que no lo valen ¿Mendigar atención? ¿Qué es eso? No amigos Si en una relación debes pedir que te quieran Créeme que lo único que estás haciendo es perdiendo el tiempo Lo mejor que podemos hacer es alejarnos Continuar Y sacar de nuestra cabeza esos pensamientos tan absurdos Hola amigos Sean bienvenidos a V-Lifers. Les saluda Ricardo Niño Y me complace tenerles nuevamente por acá Muchas gracias por estar en este video Y te recomiendo que te quedes hasta el final Ya que Al final del mismo Te tengo una grata sorpresa Vamos a dejarnos de tanta tontería ¿Les parece? Eso de andar detrás de las personas Pidiéndoles un poco de atención ¿Qué es eso? El amor se demuestra Sí, Pero nunca Y escuchen bien Nunca Se mendiga Deja de intentarlo con esa persona que no siente ni el más mínimo interés por ti Y no me digas que no te has dado cuenta Porque seamos sinceros Eso se nota Cuando una persona no siente nada por nosotros se nota Especialmente cuando está solo por interés Y para darnos cuenta de ello Solo hay que escuchar a la razón Y dejar a un lado el corazón Si vas a estar con alguien Asegúrate que esa persona hable poco Pero haga mucho Si no ves interés Lo mejor Es dejar de insistir Lo mejor Es alejarse Porque aunque no te des cuenta te haces daño una persona que diga que no tiene tiempo de escribirte simplemente no siente interés porque para todo hay tiempo o no cuando alguien te quiere con el corazón considera cada momento a tu lado como una oportunidad para ser feliz tú deja de esperar por los demás Deja de esperar a que los demás se dignen en prestarte atención. Deja de esperar que esa persona te tome en cuenta, porque en el fondo sabes que no lo hará. Si vas a esperar algo de alguien, hazlo por ti. Piénsalo. Si vas a perder el tiempo esperando, porque esa persona se decida. Al fin, tomarte en cuenta y darte un poco de cariño. ¿Por qué no mejor tomar ese tiempo y utilizarlo en ti? Administralo para tu beneficio Úsalo en ti Para quererte un poco más Para amarte Para hallar ese amor que tanto te hace falta Porque Es la verdad Si esperas por alguien para ser feliz Lamento decirte que tienes mucho que aprender Que tienes mucho que entender ¿Te duele su actitud? Es normal es normal, porque tú, si sientes algo por él, ella... Pero la verdad es que esa persona no siente lo mismo por ti. Y lamento ser yo quien te lo diga. ¿Sabes qué debes hacer ante una situación como esta? Quererte. Valorarte. Y sentirte aliviado, porque pronto acabarás con ese sufrimiento. Ese que se apodera de tus sentimientos poco a poco. Ese que, a veces, no te deja dormir. si vas a dedicarle tiempo a alguien que no le toma en cuenta, mejor dedícaselo a alguien que al menos te escucha. Dale de tu tiempo solo a quien te da del suyo. Dale importancia a lo que verdaderamente la merece. Esa persona que te quiere, debe demostrártelo hoy, mañana y pasado mañana. Y saben que tengo razón, porque el amor se cosecha todos los días, el amor es como esa pequeña planta que poco a poco florece. Deja ya de rogar, no caigas tan bajo, valórate, si sí, hazlo, hazlo por tu bienestar. Si esa persona no te llama, pues no la llames, si no te busca, no la busques, así de simple. Así debe ser. Así deberíamos comportarnos con alguien que no valora todo el esfuerzo que hacemos por estar a su lado. Alguien que no valora todo lo que sacrificamos para hacerle feliz. Y vaya que lo hacemos. Muchas veces dejamos todo a un lado. Todo lo verdaderamente importante por alguien que nos parece interesante. Hacemos a un lado incluso a la persona más importante en nuestra vida. Nosotros nos olvidamos de ser felices y solo por qué o por quién por alguien que a duras penas nos regala una sonrisa falsa una persona que solo dice quererte no merece nada de ti una persona que demuestra todo lo que te quiere es la única que merece tu cariño luego de ti por supuesto porque para querer a alguien debemos aprender a querernos. Debes aprender a quererte. De esa manera comienzas a entender lo que vales y lo que mereces. Y dejas de estar aceptando migajas de los demás. Aprende a quererte. Párate frente al espejo. Y mira lo hermosa que eres. Mira lo hermoso que eres. Mira la maravillosa persona que eres. Ahora, pregúntate merezco sufrir por alguien así y lo entenderás comprenderás que hay mejores que él que hay mejores que ella y no sé si esto les parezca un poco duro pero es así simplemente hay mejores personas el mundo está lleno de ellas lo sé Ámate, ámate de la manera como te gustaría que esa persona que te trae tan loco lo hiciera. Ámate para que te valores. Ámate para que dejes de suplicar atención. Ámate para que dejes de insistir. Hazlo para que entiendas que ante esta situación, lo mejor que puedes hacer es pasar la página y continuar. Tomar otra ruta y seguir tu camino. Ya encontrarás a alguien que sí valga la pena. No te preocupes. Tú confía. Deja de insistir. Si esa persona ya no quiere estar, respeta eso, si decide alejarse pues que lo haga. Es momento de actuar, hazlo antes que tu corazón salga herido, hazlo antes que esa persona te haga dudar incluso de si mereces ser feliz o no. Cuando dudes de ello, parte de ti estará perdido, perdida, no permitas que eso ocurra, no te lo mereces. Me preocupo por ti, por eso te digo que eres alguien especial eres una persona única, no mereces mendigar la atención de nadie, no mereces que la inseguridad de alguien te haga dudar incluso de ti mismo, tú vales más que eso y ya, deja de pensar en tantas estupideces, reacciona, respira profundo, aléjate y prepárate porque alguien mejor llegará a tu vida.